hemos visto hasta aquí entremos en este libro de mente, carácter y personalidad, tomo 2 libro recopilatorio de escritos de Lennon White donde nos dice la mente y la salud espiritual capítulo 43 todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios todo el verdadero conocimiento y desarrollo ¿eh? doquiera nos dirijamos al dominio físico Mental o espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Claro, lo del pecado no pertenece a Dios. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, mirate, el sincero propósito, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. Lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma, sobrepuja toda estimación. Mirad lo que hace nuestra pineal, ¿eh? Qué importancia, nuestra conexión directa con Dios de la cual se nutre todo nuestra, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. En fin, ¿nos damos cuenta de la importancia de tener limpio este canal? El, ¿Sí? plagio, el plagio satánico es, es espectacular, porque siempre. La, todo lo que realmente vende, toda la parte... New Age, con este tema, es, eh, es, es eso, es el éxtasis el éxtasis a raíz de la meditación guiada para llegar a una conexión brutal con el universo vale y que el universo te, te nutre y te da esa energía brutal ¿vale? y, y, y la verdad es que quizás lo, los cristianos hemos estado un poco perdidos con esto ¿no? y cuando estamos viendo ahora las connotaciones pues nos, nos tiene que hacer pensar mucho en esa conexión a través de nuestra mente y realmente todo dirigirlo a esto, a nuestra mente. Otra cita nos dice, «Se debería reconocer a Dios como el autor de nuestro ser. La vida que nos ha dado no es para malgastarla. El descuido relativo a los hábitos corporales pone de manifiesto un descuido del carácter moral». Mirad, por tanto, lo que nos está diciendo, si nosotros, nuestros hábitos corporales son un desastre, nuestro carácter moral va a ser otro desastre. Si nosotros somos unos sucios, ¿eh? ya sabéis que hay personas que les cuesta mucho ir a una ducha, ¿eh? a lavarse, pues automáticamente esto va a repercutir en nuestro carácter moral. Pero además, en todo lo que respecta a nuestro cuerpo, todo lo que respecta, sea nutrición o, o sea cuidado de él externo, ...interno, sea lo que sea. Se debe considerar que la salud del cuerpo... ...es esencial para el avance en el crecimiento en la gracia... ...y hasta del temperamento. A veces hablamos eh, tantas veces de cómo podemos crecer espiritualmente... ...pues bien, hay unas nociones, unas directrices que debemos seguir... ...que debemos tener en cuenta para crecer en esa gracia que además, lógicamente, va a afectar a nuestro temperamento. Y ya sabéis que el temperamento, precisamente, es lo que peor tenemos en esta actualidad. ¿eh? Fíjate que es con, con acciones. En la web también habla mucho de eso, ¿no? de, la, de la intención a la acción, pero de la acción también se, se cultiva la intención. Eh, cuando tú dices, quiero cambiar, empieza por algo. Empieza a poner orden en tu vida y eh, mira, voy a irme a dormir a esta hora Voy a, a levantar a esta hora Crear y hábitos veas, Exacto Hábitos buenos Creas unas rutinas De las cuales parece que la palabra rutina Parece que sea una cosa de la que hay que huir Y no La rutina, cierta rutina es buena Los niños no aprenden Y no crecen sanos y crecen equilibrados Si no tienen una cierta rutina Sobre todo en casa Entonces eso también nos sirve a nosotros A todos los niveles, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros... La influencia alegre y reconstituyente que de ello resulta infunde vida nueva al ser entero. Esto es algo que tampoco muchas veces llegamos a pensar, ¿no? De cómo hacer el bien a los demás es una bendición, evidentemente, para los que lo reciben, pero es una bendición para ti, porque gozas de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber dado esa felicidad a los demás. Y por tanto, esa influencia que te alegra, te reconstituye y te da literalmente vida nueva al ser entero. La base del cristianismo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es sencillamente lo que connotaría esta frase. Aquí tenemos que volver al concepto del amor como poder y no como sentimiento. Dios es amor, por tanto. ¿Eh? O sea, Elena Wain recuerda que el amor es un poder. Y no un, no un tipo de sentimiento como se quiere dar a entender a nivel humano. Claro, es que pasa sentimentalismo. Exacto. ¿no? Que es, Exacto. Ya es, es la gravedad. No lo entendemos bien, el amor de Dios. Entonces aquí lo que nos refleja es el poder... ...de la energía divina en nosotros y hacia los demás... ...lo que decíamos de esos canales que debemos ser... ...el agua y nos define como canales, con un caudal... ...y ese caudal, cuanto más grande es, más energía pasa... ...cuando más pequeño es, menos energía pasa... ...cuanto más vas hacia los demás, más das... ...y cuanto más energía das, más recibes... ...y así es constante, ese es el amor real... ...que va haciendo bien y es energía de verdad, no es... Sí, no es una energía es cósmica si... que pulula por no, ahí... Y, exacto, no, no, y no, no, no es psicológico no. tampoco, es, no. es pura energía... ...nuestra fuente es Dios... ...sí, sí... ...claro... ...y mirad ahora de este libro que solo está en inglés... ...de Paulson and Chris Collections de Elena White, son cartas que escribió ella que, ¿sabéis?, no están editadas por la Iglesia Adventista, porque son colecciones particulares. Aquí están compiladas dos tipos de colecciones, las de Paulson y las de Cress Collections. Luego también hay otros libros de ella, que están en inglés. Y, por favor, desde aquí, insto a que a, vez, a ver si de una vez por todas... Alguien se dedica a traducir estas cosas en un castellano correcto, porque lo hemos de traducir siempre automáticamente y a veces eh, hay cosas que se nos pueden llegar a escapar. Eh, pero es que es triste que después de tantísimos años de que estos escritos existan, al igual que muchos otros del Enaguay que solo están en inglés y los tiene la Iglesia Adventista y aún no sé por qué no los ha traducido nunca al español, con la cantidad de gente de lengua hispana que hay por el mundo que los sigue... O, o debería tener una facilidad para conocerlos, no se hace. Pues bien, mirad, eh, en este libro que estoy leyendo, precisamente de esta forma, en plan, como decimos aquí, eh, traducida un poco a lo indio, ¿no?, que sale lo que sale automáticamente, un español un poco raro, pues mirad esta cita, eh, nos habla de elegido de Dios y precioso. Considerad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ha probado que el Señor es misericordioso... Esto ha sido una parte real de su experiencia, representada en Juan 6 como comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o sea, participar de su comunión. Como niños recién nacidos, es que aprendiendo a desear la leche pura de la palabra que ella, bueno, que ella crezcais para salvación, hemos de, necesitamos eso, en algún momento de su vida han, se han convertido verdaderamente, ha nacido usted de nuevo. Mirad cómo ahora ya entramos en el detalle. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si no es así, entonces es el momento para que usted pueda obtener la experiencia de que Cristo le dijo a uno de los gobernantes. Ya sabéis que debe tener. Os es necesario nacer de nuevo. Bueno, en el texto, en la traducción española sería que es necesario nacer de nuevo. Son las palabras de Jesús a Nicodemo. ¿eh? Dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿a quién, a qué grupo pertenecía Nicodemo? Al Sanedrín, el Sanedrín. y Nicodemo se convirtió o no se convirtió, se convirtió, le costó pero le co se convirtió, fue a Jesús a oscuras de noche para que nadie se diese cuenta que iba a hablar con el maestro, por temor a los suyos, no por otra cosa. Es decir, no puede discernir los requisitos esenciales a tener un papel en ese reino espiritual. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si abres tu mente a la entrada de la palabra de Dios con la determinación de practicar esa palabra, la luz vendrá, porque la palabra da a entender a los simples. Más claro, no puede ser el enaguay en ese escrito. Si abres la cúpula, entra, entra energía ahí. Te entra la luz. La luz de la vida y del conocimiento de Dios, que va totalmente asociado. Y hace entender a los simples. ¿No lo estamos notando? Gente simplona y que estamos viendo estas cosas. Pero fíjate, eh, si abres tu mente a la entrada de la palabra de Dios, fíjate abriendo la mente hasta qué punto para poder recoger la luz que, que estamos mostrando en estas conferencias últimas a dónde tienes que, a dónde recurres es gente que quizás no, no se ha planteado nunca creer en Dios y encuentra cosas, es ¿no? lo que decías tú antes y, y abres la mente hasta qué punto, cuál es el límite pues hasta qué punto se abrieron los 70 y se, y se metieron con gente de la calle y hablaron con ellos, hasta qué punto ¿Para intentar entenderlos? ¿Para intentar escuchar lo que tienen que decirles? Es la base de evangelización. Sí, sí. Pues bien, ya veis además como Lena White lo asocia directamente al nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo, sí. Nacer de nuevo. Uh, ¿Sabéis? Cuando una persona se bautiza, automáticamente se dice, mira, he nacido de nuevo. Y sí, es cierto, se ha nacido de nuevo. Son borrados los pecados, etcétera. Partes de cero. Pero es que, ¿qué decía el apóstol Pablo? Cada día muero cada día ¿A qué moría? ¿Se bautizaba cada día? No. Cada día se daba cuenta que nacía de nuevo porque era un pecador y tenía que nacer de nuevo para volverse a conectar a Dios y tener cabida en su mente y pasar a su cuerpo todo esto. Porque tú puedes nacer de nuevo 10 eh, des años después de bautizarte. O sea, lo que, lo que es importante es que el bautizo también está hecho de caras a los que te rodean como un pacto público, para que los otros vean tu relación con Dios, que tú ya has dado ese paso, y te, y un poco te, te obliga a estar a ti alerta también. Es un poco el, el que, bueno, que te des cuenta que has dado un paso importante y es como un, un ritual interesante muy importante para que te quede grabado en, en y, tu vida. Y que no te escondes de creer, exacto, que no te arrugas. Exacto, es una ya, pública, ya es público. Claro. ¿eh? Cualquiera puede ver eso, sí, sí, sí. aunque no les guste verlo y sean tus propios parientes. ¿no? Uh, además, la connotación de nacer de nuevo es realmente impresionante, porque quiere decir que siempre podemos nacer de nuevo, porque siempre nos podemos conectar de nuevo con Dios, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Pero debemos arrepentirnos de corazón. Nicodemo lo hizo. Y esa es una gran enseñanza para todo el mundo a través de todos los tiempos. Tú hablabas del bautismo. El bautismo es la llave de acceso al cielo. Porque si creemos y no nos bautizamos, no vamos a entrar en el cielo, sabiéndolo. Entonces tenemos una llave al cielo. Pero que esa llave, ya veis, hay que ir renovándola siempre. Porque en cualquier momento dejamos que nuestras mentes se contaminen y nos apartamos de Dios, a veces rápidamente, pero normalmente es progresivamente.